Muchas gracias. Paso, déjame un saludo, soy la voz de tu conciencia, el brujo Yamal, tu querido y estimado amigo, está quemándose en el infierno. <risa> Hola amigos de YouTube, los saluda Israel Romero Salinas Y recuerden que el único requisito para ver este video es no verlo a las 3 de la mañana Yo la verdad estoy muy triste porque nuestro querido brujo Yamal Se fue de viaje al infierno a tener una plática privada con Satanás El gran jefe del infierno Por lo que estoy preocupado de que le esté pudiendo pasar algo allí pero vamos con Yamal directamente desde el infierno a ver qué nos cuenta. Mamá, mamá, mamá, me estoy quemando en el infierno. Ay, qué gusto, ay, qué madre, ay, qué desfasión. Ay, hola, Israel, ¿cómo estás? Me estoy quemando directamente desde el infierno. La verdad es que hace mucho calor, además las torturas aquí son terribles. La, la, la, la, la. El verdadero satanás es el señor Barney. solo que él se pone un traje de cabra con cuernos rojos. Pero como estaba muy gordo y panzón, se tuvo que hacer una liposucción porque no cabía en el traje. Hay muchas personas quemándose aquí, pero yo me salvé porque trabajo como penquero. Le corto las greñitas a varias personalidades importantes. Mamá, mamá mamá, mamá, mamá. Por eso no se olviden de ir al tiempo y tomar una monedita de oro. Yo cuando regrese a la tierra le voy a hacer un sacerdote católico las misas serán realizadas en mi castillo. Por cierto, aquí también está Santa Claus. Quemándose porque cometió muchos pecados. Y en realidad nunca le llevó regalos a los niños. Sin años de los caminos. Bueno, ya me tengo que ir. Les mando un fuerte abracito y besito desde acá. Gediondo. Los quiero mucho.